So back to what I was saying. Hola, como ya saben, el canal de The está organizando un torneo. Las fechas serán el 18 de julio a las 4 pm para el grupo A y para el grupo B el 19 de julio a las 4 pm. Además, este evento será transmitido en vivo por el canal de Lecky Jumps. El premio para el ganador de dicho torneo será promocionar su canal y permanecer como vicepresidente del club. Los participantes serán por el grupo A, el señor Mantequilla, Mamerto XD, HDF Mantequilla, Santi21, Wow, e Irwin, Y por el grupo B, tenemos a Juan José, Papi, Eleven, Wow2, Hola soy Chris y Lucas Gamer. En la primera fase se harán 5 partidas de supervivencia en los siguientes mapas. Los mapas serán 2000 lagos, Gua profunda, Centro seguro, Pasaje Oscuro y todo nada. Como ya se habrán podido dar cuenta, hay 6 participantes por cada grupo. Entonces se eliminarían dos. Por lo tanto, después de la primera fase, solo quedarán cuatro participantes por cada grupo. En la primera fase serán cinco partidas. Por lo tanto, se harán puntajes para sacar a los cuatro ganadores. Entonces, el primer puesto ganará seis puntos. El segundo, cinco puntos. El tercero, cuatro puntos. El cuarto, tres puntos. El quinto, dos puntos. Y el sexto un punto. Y finalmente será la suma de los puntos al final de las cinco partidas para sacar los cuatro ganadores y dos se eliminan por cada grupo. El encargado de controlar al grupo A será Bot 8620 y de controlar al grupo B Deleg 222. Igual ambos estaremos en ambas fechas, solo que uno se estará encargando de realizar la transmisión en vivo. Dos o tres días después de realizar la primera fase del torneo eh, se publicará un vídeo al canal diciendo los que pasaron a la siguiente fase y explicaremos cómo se realizará la siguiente que, que serían los cuartos de final como únicas reglas por mientras tenemos que no se puede campear por más de 30 segundos en un total de la partida y que eh, si tienen problemas de internet no servirá de excusa para pasar a la siguiente ronda Además, las partidas serán visionadas para revisar los resultados. Las transmisiones en vivo comenzarán 10 minutos antes del torneo. Y no olviden que si tienen alguna pregunta, no olviden realizarla en los comentarios. Y que no se pierdan las transmisiones en vivo del torneo. Hasta la próxima. Chao.